Hola a todos y a todas. Me llamo Rosa y os contaré eh, algo brevemente sobre mí. He viajado por muchos países, incluso he vivido y bueno, pues me gustan mucho las culturas y de otros países y viajar. Eh, soy docente. Eh, imparto clases de español, que es mi lengua nativa. Actualmente estoy residiendo en Madrid por más de 20 años. Y bueno, me gusta mucho la docencia y, y seguir el aprendizaje del alumno desde que empieza hasta que acaba el largo camino o un poquito más corto y sabe con fluidez el idioma. Yo tengo un lema que es eh, Si no hablas el idioma, olvídate, no lo vas a saber nunca. Sí, podrás saber un poco de vocabulario, un poco de teoría de gramática, teoría de ortografía, pero lo que es hablar con fluidez para poder manejarte en un país hispanohablante, no. Eh, yo te voy a enseñar a dialogar, a, conversaci a conversaciones. No tengo un método solo, no. Tengo varios, dependiendo del alumno, de la edad del alumno, de lo que quiera saber, para qué va a ser enfocado, si para una entrevista de trabajo, para un viaje de negocios, para residir un país o para saber el idioma a la perfección. Yo te animo a que hagas eh, la primera clase, hablaremos más y te diré exactamente mmm, los métodos que voy a emplear contigo y el tiempo de, de duración. ¿Vale? Pues muchas gracias por escucharme. Os espero en mi primera clase